Margarita se lanza Y quiere la presidencia Pero que esa señora no coge vacaciones Pues esto es increíble Y esta gente no coge vacaciones Después, ¿Qué tiempo hace? Escúchame Camila ¿Qué tiempo hace? Que, que pasara la elección un año Y toda y esta gente arranca ya ¿Eh? Pero si es que, que cojan unas vacaciones esa, Cuando falte un año que salgan Esa es la vida de ella es ¿Eh? la vida de ellos, pero no cogen vacaciones hasta los niños, le cuesta dando vacaciones <risa> y ellos no quieren coger. No, no, no, no. Y es tan bueno, está ahí arriba. Ah, Digo, ellos ellos sí mm, saben que claro. no un pobre en el PLD. Señores, tú sabes que lo, la, de la gente que el PLD hizo rico, ellos están incluidos ahí. Yo no voy a hablar de eso. <risa> Señores, después de un tiempo de espera. Y de mucha conjetura sobre el tema de Margarita, la ex vicepresidenta de la República, confirmó sus aspiraciones a la presidencia, seguido del anuncio de un recorrido por todo el país para contactar a todos los sectores sociales. se apeló a su experiencia de Estado y su conexión con todos los sectores de la vida nacional, haciendo énfasis en la necesidad de que vuelvan la felicidad, la solidaridad y el optimismo al país sus aspiraciones fueron colgadas en su conjunto de redes sociales y en esta ha manifestado su preocupación por el rumbo del país Ajá. bueno ahí está la gente que llame y que opine sobre esto que dijo dice margarita que quiere relanzarse de nuevo a la presidencia que o sea viene para la, viene por la presidencia quiere ser la primera mujer presidente de nuestro país recordemos en una ocasión que ella participó en, la, en las elecciones uh -huh y no fue afortunada y ella o sea que esos líderes no se no sé no, esos líderes no se rinden no, y son es muy muy honesta. ¿No, Digo, no es que yo quiero La que vuelva es a eso no ella muy Pero honesta que me diga que deje que el pueblo esté tranquilo asimilado porque salimos lo, lo de una de reina esa gente no Ahí está no quedando caliente. Está quedando caliente. Está quedando caliente. No, no, no. No, que le ha gustado. La la garajita, es porque le han quitado el teléfono. Que la familia entera. Ah, la carajita, que, que el otro día puso un huevo, opinando. ¿sabes? Me imagino que le han quitado el teléfono. Mi, mi niña todavía no es tu tiempo. ponte tranquila. increíble esta gente de PLD. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Pues ellos acaban con el país. ¿Será entonces bueno. que, que se ha que el país es de ellos? Bueno. Y, ella, y, y una pregunta. ya va por el PLD. Imagínate, tú, por la que la hizo rica más? ella, ¿qué fue lo que hizo rica? Yo ahí, Hasta yo estuviera eh, eh, vuelto loco si, si, si un partido me hace rico. Pero el mario de ella es <risa> de ti. poniendo eso ahí, ya te puedes ir. <risa> pues pon eso por ahí, que ya... No, no, estoy diciendo, tuve que ponga el regalo ahí. Me tienen no, no, no, el regalo ahí, entonces arranca por ahí, que nosotros vamos con este semana ¿Eh? Eh? No, un gradito para nosotros. Gracias, tú, güey. Eh? <risa> agradece. Sí, para, sí. Nosotros. O sea, <risa> que para nosotros. Que para nosotros. Para nosotros. Mira, de acá. este fin de semana aquí en San Francisco estuvo por aquí Abel Martínez, el alcalde de Santiago, que también anda... Sí. Me, eh, no lo ha dicho Gran oficialmente, cost. pero está en eso, aspirando a la presidencia. Gran Otro cost. más. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Bueno. Ay, Dios la gente que nos llame la gente que llame y que opine qué opina con esto, sobre ¿y eso? ¿Qué con Margarita? No, bueno sí buena tarde saludo buena. sí yo la, oiga mi hermano yo estoy viendo el programa lo veo todas las tardes gracias eh, esto ¿usted sabe por qué andan los peledeístas hablando basura y Margarita que duró 20, los 25 años de pelede ahí robando no se cansa ¿tú sabes que hay lo que hay que hacerle Caerle y atrás y trancarlo a todos a ser ladrones, porque ellos creen que el pueblo ha olvidado, que el pueblo olvida a ser ladrones. A Leonel, a ese azaroso que queremos que salgan de aquí. Ya en esa papá, campaña, está bien, a... no diga más. Azaroso vamos a entrar ni quiera que salgan. <risa> Papá, gracias por ese desahogo, Dios mío. Por eso tengo la mano arriba, señores. El pueblo. Es que el, pueblo, el, pueblo. El, pueblo el pueblo y pueblo sus Pina. problemas. 809-725-0505. <ríe> Esta dama no tiene vacaciones. Señores. Esa sección era, era corona. <ríe> el, <ríe> el, el pueblo y su y su problema? Problema. Porque, ¿qué? mira, estamos en un transcurso. Vamos a dejar que esto comience tranquilo. Cuando falta un año. Falta un año. No, y, no, cuando falta un año para la elección, usted arranca. Pero no me esté vendiendo eso a la gente tan temprano. Chocolate con pan a las 12, no están dando esa gente. <risa> Otra vez, estamos hartos de ver la cara en, lo, en los palos ya, de la, coja, ya, ya, coja, doña, usted, ladrona. Co, coja otras vacaciones que usted acabó con el país. Junto con el pajón de agosto. <risa> ladrones que son eh? ¿Eh? ladrones <risa> ahora con, con la fuerza y pollo también ya el pollo está tranquilo ya ahora qué es lo que va a coger y que la fuerza de, de no la señores aquí es cosa más importante que esta gente está en todos los canales y, y el dinero va para tanto amable <risa> oye, se <roba> claro <risa> que esa gente tiene fortuna choferes, va, va. Yo, yo he visto choferes de esos funcionarios así calados que, la, esos o sea, los que ya andan ya. en carro ya tú sabes ¿Me no entiende sé. no, entonces. No, y gente que eran choferes y asistentes, lo ves tú ya que tienen casa y de todo. Y, y, y, y los apartamentos que hicieron en toda la provincia, lo acogieron, lo cogieron ellos atento a terror, los PLDistas. No entiende, entonces ya estamos cansados. Estamos cansados, esta gente. Yo ahí, y ya. hubiese llegado en el tiempo de IPLD. increíble. Vamos a sí, dar vaya. una pausa.